Hola, mi nombre es Luz Mayra Herrera, soy de Quibdó, Chocó, soy abogada, eh, actualmente estudio una maestría en derechos humanos, soy una mujer fuerte, alegre, que le gusta aprender todos los días y disfrutarse la vida.